Chau chavaco Chao, Igual vete vale. se Eso mismo, vamos. Hey guys uh, Martes 7 de junio uh, Los días tan pesados Están brígidos Como que mmm, siento que Tanto en la pega como en la vida personal Estoy siendo muy reactiva Como que tengo muchas cosas encima Y no tengo tiempo para detenerme Y planear lo que se viene tengo una tarea en mi to-do que es hacer el trailer del canal y aún no lo puedo hacer. Y me da lata. Y no me puedo aprovechar esta chaqueta porque perdí el, el cierre. ¿no? no sé dónde lo perdí. Sí, me gustaría tener como un tiempo para poder, no descansar, pero reflexionar en las cosas que quiero hacer. ¿Cómo voy a abordar el mes? ¿Cómo voy a abordar este semestre? ¿Qué objetivos tengo en este semestre? Nunca he hecho eso y me ha faltado y debería haberlo hecho. ¿Qué haces, amigo? Como que hasta ahora ha sido más reactivo y como que tengo la sensación de siempre estar atrasado. De hecho, estoy atrasado. ¿Cierto, azulito? Está ahí porque está calentito. Hoy día llueve. Al menos hay posibilidades que llueva. Por mientras vámonos a. ¡Oye! Oh, yeah. preguntar un árbol! Oh, yeah. Ok, para el pago de hoy. Eh, no, espérense, voy a trazar. Ahora voy hacerlo. Camila Ortiz dice, ¿hace cuánto tiempo te fuiste a vivir a Santiago? Creo que en noviembre de este año son 10 años. No, miento, son 9 años ¿Fue muy difícil dejar tu ciudad? Sabéis que en realidad no Cuando me vine Estaba viviendo una época donde estaba como Igual solo No sé, fue una época extraña Entonces, cuando llegué a Santiago Me encontré con mucha más gente Me vi mucho más acompañado Chávez, menos la familia Sí Pero como que, no sé Como que me hallé acá Y me hallo desde... Desde entonces ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta de Santiago? Me gusta Caleta Que se puede caminar para dos lados Si tenéis ganas podía llegar a todos lados caminando. Y lo que menos me gusta de Santiago, demasiado, auto. es una ciudad hecha para autos y una, una ciudad que se puede caminar tan bien, eh, no tenga espacio para el peatón, es eh, muy raro. Bloch pregunta: ¿Qué es más importante para ti en comunicación audiovisual? ¿El audio o el video? No por nada se llama audiovisual, porque tiene una componente visual y una componente auditiva. Es el equilibrio entre esos dos es componentes lo mejor, porque es una colaboración. No echaría a competir a, a compañeros. Ignacio Fan me pregunta si me gustaría escribir un libro y bacán que me preguntéis porque eh, antes yo escribía mucho, tenía un blog muy muy fértil a gente que hoy día es escritor profesional le gustaba leer mi blog que es un puta es, un, es una medalla para mí y quiero volver a escribir para ver si puedo escribir, a retomar el blog en de hecho eh, cuando chico autoedité un libro de poemas míos. voy a ver si tengo una copia M me pregunta por una picada de empanadas buena bonita y barata en valparaíso quedo debiendo el dato porque no sé en realidad hace tiempo que no sé, como empanadas en valparaíso saludos a Lucas Tapia, Isidra Morales, al Magox, a Katherine Silva, a Charlie Labs, a Muñoz, Descalí y Vicente ya lo pude hacer no sabes La parte más difícil es esperar que los otros respeten su, sus compromisos. Porque al final el planear es una promesa que se hace al futuro. como, Bueno, normalmente hay gente que no cumple. De hecho, a veces uno no se cumple a sí mismo. Y lamentablemente, eh, la falta de predicción, de visión, de tener como a la vista lo que se viene, viene porque tenéis muchas cosas porque fallaste en planear. Planeo y una cuota de improvisación siempre va a ser necesario. Lo voy a resolver, voy a ver una forma de resolverlo y por el pronto si les gustó este capítulo y si les gusta este canal por favor compártanlo para que llegue a más personas. Hoy día vamos a estar en World War Radio FM haciendo Sunspeed. Yo voy a estar solo porque la Monza está de viaje y mañana se viene a lo loco. Un abrazo y muchas gracias por sus preguntas. Yo no vengo con ellos